¿Qué tal amigos de Aldía? Nos encontramos desde la Vía Valencia en la parroquia San Cristóbal, específicamente lugar donde los habitantes pues muestran un problema que es una tubería rota que estaría desperdiciando agua en este sector. Ellos han manifestado que ya han ido por dos ocasiones a la empresa de agua potable para pedir que se solucione esta problemática, sin embargo no habrían recibido respuesta. Mencionan que ya ellos hicieron la, la reparación. Inicialmente, sin embargo, se percataron que la tubería tenía una ruptura en otro lugar que sería como a la mitad de la calle, por lo cual tocaría romper esta avenida. Sin embargo, no han podido tampoco conseguir los permisos, por lo cual hacen un llamado a las respectivas autoridades para que se haga el respectivo trabajo y la reparación. Aquí vamos a conversar con uno de los habitantes de esta zona, quien es la persona encargada específicamente en haber ido hasta la empresa de agua potable para pedir la ayuda. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen y desde hace qué tiempo, amigo? Ya más o menos tenemos hace un año que hemos ido tres veces a la, a la, a la empresa de agua potable y no, no han dado solución arreglando este y todos los días se da pena que se riegue el agua todos los días ahí. Ya hemos ido algunas veces y no, no, no, nadie viene a arreglar. Y usted como usted ve, todos los días se riega el agua y... Es, es bien penoso que se riegue el agua todos los días. A veces a casas que no tienen agua y aquí hay suficiente agua, pero... Y agua transparente, o sea, sí, clarita de ese... Ser... Clarita, hasta, hasta la gente se lava las manos ahí. Han cogido de lavarse las manos. de. Sí. Bueno, me mencionaban también que ustedes habían ido ya a la empresa de agua potable a hacer un llamado. ¿Y qué es lo que les han dicho? Ya hemos ido tres veces y me, mi esposa ha ido y, y dice que, que ya vienen, ya vienen y a la hora de la hora no vienen. Y miren que estamos centro de la ciudad, más o menos, y... No es un lugar que está lejos para decir no, que no tenemos, mucho, no tenemos tiempo y ni nada de eso. Está aquí cerca y a vista de todo y paciencia de todo el mundo que vea el agua como se riega. Toda la gente que viene se lava las manos o algo y ven, y ven, ven todos los días eso que nadie arregla. Pues. De acuerdo también a su esposa lo que nos mencionaba en días anteriores, es que ya habían hecho una ruptura, ¿verdad? Para tratar de reparar, pero se percataron que el daño no era en este punto, sino en otro lugar. ¿Qué es lo que han dicho los maestros? Claro, sí, este, ya vinieron a arreglar una o dos veces y, y ya supuestamente quedó arreglado, pero nuevamente se ha vuelto a, se ha vuelto, como usted ve, se ha vuelto a, a dañar nuevamente. Entonces le pedimos pues que como usted como medio de comunicación para ver si nos ayuda y, y definitivamente arreglan esto porque usted ve, sinceramente da pena cómo se riega el agua aquí. Ok, ¿nos recuerda su nombre? Luis Olorzano. Gracias, amigo. Allí el llamado del ciudadano a la empresa de agua potable para que se acerquen hasta este lugar, es específicamente en la Vía Valencia, cerca de Diario al Día. Allí este, el compañero está haciendo la respectiva toma para que eh, la, los responsables de la empresa de agua potable vengan hasta este punto y puedan realizar la respectiva reparación. El agua que sale desde aquí termina cayendo a una alcantarilla que se encuentra un poco más adelante. Y eso es lo que les da pena también a los moradores de este sector ver cuánta cantidad de agua se desperdicia diariamente y en otros sectores como en días anteriores se conoció, como la parroquia eh, Venus del río Quevedo, no hay agua en ciertos días, entonces lo que ellos piden es que se acerquen los responsables de la empresa de agua potable y solucionen este problema para que no exista tanta pérdida de agua. Esa es la información que podemos llevarles, amigos de al día desde acá de la vía a Valencia, en la parroquia San Cristóbal, aquí específicamente eh, al pie de una empresa también de venta de resortes de vehículos, ahí tal vez para que el personal de agua potable pueda guiarse, eh, es al pie de este lugar, donde la, eh, una tubería se encuentra dañada, por lo cual el llamado a que se acerquen a hacer la reparación. Gracias a todos quienes permanecieron conectados, no olviden enviarnos sus mensajes para poder acudir hasta sus sectores y poder ayudar también a visibilizar los problemas que se registran. No olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar nuestra página www.aldia.com.es.